Hola, Blockers. Esta vez les traigo un unboxing, un boxing un De. Esos los voy a hacer rápido. Nada más es para que vean lo que, lo que acaba de llegarme. Luego les voy a hacer un video más. Más este. Con más detalle. Miren, estos. estos de aquí. Son unos giveaway. Que dieron en el 2013 cuando tenían tenían la licencia. Acaban de tener licencia de Call of Duty. Y pues bueno, compré algunas: 1, 2, 3, 4. Yo tenía otras ahí, pero pues llegaron 4 más. Ay, ¡Qué bien! Qué bien. Pero bueno, ahora sí. Vamos a lo bueno. Bueno, les dije que eso es rapidito, eh, nada más les quería compartir así en exclusiva. Tienen que ser esas tijeras con punta redonda para no cortarnos. <ríe> y las primeras son ¡Ay, ay, ay! Dimos en el blanco. Dimos en el blanco. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues aquí está... La primera es... Evelyn. Esa es la figura que va a estar en el castillo. Como pueden ver, como quiera, esta es una variante. Porque la... Tila no tiene estas, estos colores. Ese dorado. Bueno, está. Evelyn. Evelyn. De la montaña serpiente. Uno. Dos. Este prototipo de he mm. Miren No sé si aquí le falta una pieza Que es con la que he va a agarrar Pues el escudo ¿no? Yo creo que sí le falta una pieza aquí Pero bien, este es el escudo de he Y el peto Pechera Está montado sobre Ah, aquí está, mira Ah, no. sí No <ríe> Bueno Hoy podría parecer. Bueno. Pero pues aquí está Deluxe Deluxe Número 3 Ándale, Mira nada más Nada más Y nada menos que Web Store. Vamos a poner aquí Podemos ver Que es pues Una mochila una mochila donde trae la ya conocida articulación de Mega que se está aplicando para otras figuras vemos aquí el giro tiene una limitación una limitante Ahorita Uy Uy Uy, uy, uy Hay que hacer esto con mucho Cuidado Con mucho cuidado Estacado de cuadro, Pero Tiene que acomodar Y aquí está Nada más Y nada menos Que Webstore De lujo De lujo Esta figura Mira nada más Esta es La exclusiva mundial ¿eh? Solo aquí En tu canal Blocker Esta es una Es el ganchito que vamos pues, aquí puede traer en Su mano, ¿no? como ya saben, pues Por ese el, el, el ganchito ahí, ¿no? Pues Se resbala aquí Ay. Aquí, ¿verdad? Muy bien Muy bien Eso es rapidito, ¿eh? luego lo mostraré con más calma solo para que vean que mira es me imagino que viene aquí porque era el equivalente a Scritch que es pues un repaint solamente de sorcerer versión Solediluche este me lo vendieron así miren Ahora, prosigamos. Prosigamos. Prosigamos. Oigan, según yo iba a ser este video de manos de 10 minutos. vamos a ver qué traigo aquí que viene aquí perdón que lo saque bueno esto es de Masters of the Universe es nada más y nada menos que esta weapon Sontana que ha dado mucho que hablar ha dado mucho de que hablar ¿Qué tal Cortar a Wipo por la tabla Les hace falta Pues Ya saben verdad Y por último Otro Vamos aquí a Dar una cortadita Para abrirlo Porque este también es un sorpresón es un sorpresón. Me van a llegar más, pero pues... Por mientras... Es lo que hay. No me han mandado ningún obsequio. Y a pesar de que he estado comprando... A este vendedor. Y a otros más. ¡Qué chulada! Mira nada más. Gracias Este Pues Otro más Otra raya más al tigre Y Este que es otra joyita Mira nada más Mira nada más esta joyita Ándale Skeletor Ándale ¿Qué tal? ¿Qué tal chavales? Boludos Pibes Banda Vatos Compis Camaradas Primos Bandera ¿Qué tal? Este más bien Me eh, parece que hubiera sido una prueba De cómo sería el eh, Esqueleto de Leo Toys de India Pues ese salió en color azul Con negro la Bloques, pues nada más estaba avisando que ya me habían llegado estas figuras ¿Qué tal? quería compartírselas porque pues siempre es grato compartir en la comunidad las adquisiciones es cool espero me lleguen algunos otros prototipos de Masters of the Universe Muy pronto Y pues Tal vez tenga Unos a la venta Los favoritos son estos Pero Pues estos también están ay ah, Aprovechando Aprovechando Aprovechando Este otro Este lo han de haber visto si sí lo han de haber visto pero, pero pues bueno ahí va ahí van ahí van poco a poco se está haciendo la machaca espero me lleguen algunos más muy pronto y pues ya como les dije tendré algunos a la venta primero uno dos tres 4, 5, 6 7 Y pues bueno, ahí va Ahí va poco a poco, ¿verdad? Así, miren Pues ya se la saben Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete Y pues ahí me dejas sus comentarios Aquí o en las redes sociales ¡Blockers, cambio y fuera!